Y ese material se está escaseando aquí porque como ya la finca que existía ya la vendieron para personas que... Uno que la repartieron a campesinos y otro que la compraron para ganadería, entonces ya destruyen las montañas. Siempre cortamos el grueso y el delgado lo, lo dejamos, para cuestión de otro tiempo también, porque no es solamente trae, cortarlo para trabajar ahora hoy o mañana, sino que también tenemos que pensar en un largo tiempo también para que el material no se case Esa mata la cortamos, como decía y dentro de un año o dos años vamos y otra vez cortamos y otra vez tenemos el mismo material que busquemos porque ella retoña. Y el tiempo para cortarlo también tiene que ser un tiempo bueno, que sea una buena luna, que sea, sea... para que el material no se dañe y así obtener un producto de buena calidad. Y si uno lo corta en la luna, porque uno lo necesita, entonces daña la mata y daña el producto que uno hace. Son dos problemas entonces yo lo corto antes de que la luna se vaya para tener con todo el pase la luna y después que la luna ya vuelve y coja fuerza como decían los, los señores de antes entonces ya uno vuelve otra vez y corta si no le pasa nada a la mata ella se va recuperándose bueno el mejor bejuco para trabajar es el real, ese bejuco lo consigue uno eh, pero es el más dedicado también para cortarlo porque ese si uno lo corta mal ya él no se reproduce más demora para reproducirse y el ajo también uno ají también está el cuchareto está el esquinero pero los mejores mejores es el real el ajo y ají eso no eso eso dan una función completa da para sacar uno los parales da para sacar la fibra para tejer da para sacar la fibra para amarrar y da para poner. ese da para todo como, yo esto lo estudié porque yo estudié el arte, no lo estudié en ningún colegio ni universidad, ni nada, porque eso no, no existía, yo veía a mi mamá como hacía y yo me ponía también a neciar y me pusieron en el colegio y no me gustó porque no, no bueno, como dice mi papá, pues no aprovechaste el estudio. Bueno, no aproveché el estudio, pero aproveché el arte que de hoy en día me sirvió de muchísimo. Los hijos míos sí, ellos pagué su bachiller y todo, y están estudiando, gracias a Dios por el arte. Y hasta hoy no me ha hecho falta el saber ya. Yo sé cualquier letra, yo sé escribir mi nombre, yo pero o sea, no soy preparado en el colegio pero sí soy un profesional en las cuestiones artesanales ya de instructor ya doy clases me llaman a los colegios ya doy charlas ya doy cómo cómo utilizar el arte el bejugo